Bienvenidas a este nuevo tutorial, miren lo que les traigo para hoy. Un lindo reino navideño tipo imán para la nevera. Es un novedoso detalle con el cual podrán adornar sus cocinas en esta navidad. Así es que las invito a que se queden hasta el final para que no se pierdan el paso a paso. Recuerden darle me gusta al video, dejarme un comentario y lo más importante, suscribirse al canal. Recuerden que mi misión es que ustedes desarrollen su creatividad manual. Las invito entonces al paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar son pañolense oscuro, pañolense claro, tres imanes, dos botones cafés grandes, lana café oscura para el mechón, Hilo de bordar, dos ojos móviles, cinta navideña para el moño y algodón siliconado para el relleno. Las herramientas que vamos a utilizar son cartulina para sacar los moldes, bolígrafo para marcar, también podemos utilizar lápiz, tijeras para tela, tijeras de papel y alfileres y agujas. Los moldes que vamos a utilizar son los siguientes, del cuerpo vamos a cortar dos, de la cabeza vamos a cortar también dos, la trompa es una, la nariz es una, los cachos son cuatro, las orejas son cuatro, las patas también son cuatro, las pezuñas son cuatro y el corazón para el adorno es uno. En el en sí claro vamos a sacar los siguientes moldes. El cuerpo dos veces, la cabeza dos veces, las patas cuatro veces, la nariz una vez y las orejas cuatro veces. En el pañolencio oscuro vamos a sacar los cachos cuatro veces, las pezuñas cuatro veces, la nariz una vez y el corazón para el adorno una vez. Las piezas nos quedan de la siguiente manera el cuerpo, las pezuñas, las patas también con sus pezuñas, el adorno de, en forma de corazón, la cabeza con la trompa y la nariz, tenemos también los cachos y por último las orejas. Vamos a realizar entonces ahora la puntada filete, introducimos la aguja y hacemos una argollita con la hebra de hilo y así nos queda la puntada, introducimos la aguja y formamos una argolla con la hebra de hilo, en eso consiste la puntada filete, en caso tal de que no se nos dé nosotros mismos cogemos la hebra y la pasamos por detrás de la aguja, bueno y así es como nos queda entonces la pezuña pegada a la pata, luego nosotros vamos a pegar toda la pata con la puntada filete alrededor y ya les voy a mostrar entonces también cómo se cosen los cachos con la puntada filete igualmente que es en la puntada en la que va cosido todo nuestro reino tenemos acá este cacho que ya tengo la puntada empezada yo tengo una manera particular de hacer la puntada filete como ustedes pueden observar acá en el video introduzco la aguja y no me devuelvo sino que la meto también de la misma manera, en la misma dirección por la orejita que me forma el hilo. Esta es mi manera usual de hacer la puntada filete para que me rinda más. Ya también ustedes podrán utilizar la manera convencional, como ven acá, eh, introducimos la aguja y hacemos que la hebra abrace la aguja y formamos entonces la orejita, jalamos y nos queda hecha la puntada filete. Bueno y como ustedes pueden observar la puntada reina de este proyecto es la puntada filete. Aquí vamos a terminar de coser la trompa a la cara de nuestro rey. Yo les sugiero antes que cuando peguen la nariz a la trompa le hagan un pequeño relleno con algodón siliconado y luego peguen esa nariz a la trompa y la trompa a la cara como lo estamos haciendo en este momento. Ahora les voy a contar el orden en el cual debe ir cosido nuestro reno. Primero vamos a coser las pezuñas a las patas y luego todas las patas alrededor con la puntada filete. Luego vamos a coser en el cuerpo de nuestro reno el corazón que es el adorno que lleva y luego también las pezuñas a las patas y luego todo el cuerpo con la puntada filete como ya lo hemos dicho continuamos armando la cabeza y vamos a pegar primero la nariz a la trompa y luego la trompa a la cabeza y luego ya vamos a coser toda la cabeza en sí pero tenemos que tener en cuenta que debemos tener listas las orejas y también debemos tener listos los cachitos para pegarlos cuando estemos pegando toda la cabeza así tendremos nuestra cabeza lista vamos a tener en cuenta que para coser nuestro reno debemos coser todo alrededor con la puntada filete cosiendo primero las pezuñas y teniendo también en cuenta coser el corazoncito luego cosemos todo alrededor con la puntada filete ahora vamos a dejar la costura un momento y en este momento nos vamos a dedicar a rellenar nuestro reno con el algodón siliconado debemos tener en cuenta rellenar primero las patas para que nos queden bien llenas estas partes y como lo ven vamos a rellenar también primero la colita de manera que primero estos espacios que están alrededor eh, nos queden bien llenos y podamos luego dar continuidad al relleno del resto del cuerpo. Bueno es así como nos queda nuestro reno. una vez lo hemos rellenado con el algodón siliconado, continuamos con la puntada filete, cerrando el cuerpo, a lo último vamos a dejar una pequeña abertura para terminar de rellenar. Vamos entonces a rellenar esta parte del cuerpo a nuestro gusto con el algodón siliconado, pero recordando que debe quedar muy firme porque esta parte va a sostener la cabeza del ren. Entonces ya terminando de rellenar terminamos también de cerrar con la puntada filete. terminamos así de coser el reno con la puntada filete rematamos y ocultamos nuestra hebra en otro sitio de manera que no se vea dónde fue que cortamos el hilo y así nos queda relleno y cosido todo el cuerpo del reno ahora vamos a dar por terminada nuestra cabeza teniendo en cuenta que debemos tener las orejitas un poco rellenas, los cachitos también un poco rellenos y que vamos a pegar la nariz a la trompa y la trompa a la cara. Ahora vamos a cerrar en sí la cabeza con la puntada filete. Terminamos de coser la cabeza con la puntada filete y rematamos. Tenemos así nuestra cabeza ya lista, el cuerpo y las patas y nos disponemos entonces a armar nuestro proyecto. Ya teniendo todas las partes del reno listas, vamos entonces a armar todo el reno. Vamos a empezar pegando las patas en esta posición. Para esto vamos a utilizar el hilo de bordar que hemos venido usando en todo el proyecto y vamos a empezar con una puntada grande de manera que podamos fijar la pata al cuerpo a continuación en la próxima puntada entonces vamos a pegar ya el botón el botón es un adorno yo les sugiero que consigan unos botones grandes en lo posible color café para que le dé una mayor vistosidad a nuestro proyecto, introducimos la aguja de manera que nos coja tanto el cuerpo como la pata y el botón, de esta manera nos queda muy bien fijado repetimos la acción dos tres veces que nos quede muy firme la pata al cuerpo y que nos quede muy firme también el botón. Pegamos los ojos, puede ser con silicona fría o silicona caliente, la que ustedes elijan. Y en este caso ponemos cuidado en qué posición los vamos a colocar, puesto que estos ojitos tienen párpado. Y es así como nos queda la cabecita del reno con los ojitos pegados. A continuación vamos a hacer el mechón que lleva entre los cachitos. Cogemos la lana café oscura, hacemos unas 20 vueltas anudamos y pulimos con las tijeras para luego entonces pegarle su mechón a este lindo reno como les decía pulimos lo más que podamos con las tijeras el mechoncito de lana que hemos realizado y lo pegamos bien sea con silicona fría o silicona caliente en este caso yo lo voy a pegar con la silicona fría y a continuación utilizando la misma silicona fría pegamos la cabeza del cuerpo del reno y nos queda entonces ya el cuerpo armado. Ya teniendo nuestro reno armado nos disponemos a hacerle el moño que va adornando el cuello del reno y cortamos de una cinta navidad aproximadamente 50 centímetros y haciendo una lazada entonces nos queda armado el moño el cual solamente es pulirlo, cuadrarle como las orejitas y nos queda listo el adorno para nuestro reno. Solo nos resta ahora pegar los imanes para dar por terminado nuestro reno. Nos disponemos entonces a pegar el primero detrás de la cabeza y los otros dos en el cuerpo. Ya queda así terminado nuestro reno, para ser adherido a la nevera, a la puerta, a la ventana, donde lo queramos poner, dejamos secar los imanes y miramos cómo nos queda de lindo nuestro reno. Miren, queda de esta manera. Miren cómo ha quedado ya de lindo terminado el reno. Vamos a hacer un resumen de cómo debemos armar nuestro reno. Vamos a tener en cuenta que primero debemos pegar las pezuñas a las patas, primero a las patas superpuestas, luego a las patas del cuerpo, pegamos el corazón, luego cosemos todo el cuerpo y luego nos disponemos a armar la cabeza teniendo en cuenta que debemos pegar primero la nariz a la trompa la trompa a la cabeza y que luego vamos a armar la cabeza teniendo en cuenta pegar las orejas y los cachitos luego nos vamos a disponer a adornar con el mechón los ojos y también con el moño y los botones por último vamos a pegar los imanes y así vamos a dar por terminado nuestro reino bueno y así es como nos ha quedado nuestro lindo reno tipo imán para la nevera, lo podrás lucir en la nevera, en una ventana, en la puerta de una habitación o hasta en la puerta de tu casa, así es que te animo a que lo hagas porque es muy sencillo, lleva muy cortos pasos, es muy fácil de hacer y muy económico, no se requieren muchos materiales. Recuerda seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de las primeras personas que se entere cuando suba un video. ¿Verdad?